Qué agradable paseo es irse un domingo para la sala de ventas de un proyecto de vivienda que se va a construir. Gente agradable, un apartamento modelo cuidadosamente decorado, un trato digno, café gratis y sobre todo las palabras mágicas. Si usted compra ahora, se va a ganar la valorización. Y es que a quien no le gusta que le digan que se va a ganar la lotería. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la compra de vivienda nueva. Si estás a punto de comprar un inmueble sobre plano, este video te interesa. Bienvenido a Derecho Inmobiliario. Antes de arrancar, quiero aclarar que el contenido de este video son opiniones estrictamente personales. Mi interés es que tú conozcas consideraciones que pueden servirte de guía al momento de firmar documentos que te vinculan a un proyecto de vivienda nueva. Número uno, el concepto compra sobre planos. En mi parecer es un concepto engañoso. Cuando le dicen que uno está comprando algo, significa que uno es propietario de ese algo. En la compra sobre planos o en vivienda nueva, lo que estás haciendo es vinculándote a un proyecto como inversionista. Ser inversionista significa que si al proyecto le va bien, genial para ti, pero si el proyecto le va mal, difícil situación la que eso representará entonces. Número 2, la fiduciaria y el banco. Cuando nosotros estamos por la sala de ventas, en la parte exterior hay dos vallas publicitarias, una de las vallas corresponde a la fiduciaria y la segunda a la del banco que financia al constructor en el proyecto. Para nosotros ver estas dos vallas nos generan una tranquilidad enorme porque sencillamente estamos viendo que tienen un respaldo o alguien que está detrás, pensará uno vigilando a ese constructor, nada más alejado de la realidad. ¿Para qué sirve la fiduciaria? La fiduciaria en la etapa de preventas lo que hace es recaudar unos dineros, guardarlos en una cajita y esperar a que el constructor acredite cuatro puntos de equilibrio. El equilibrio técnico, financiero, comercial y legal. Después que el constructor acredite esos cuatro puntos, la fiduciaria le entrega los recursos y ¡chao! La fiduciaria allí ya no está vigilando si el constructor utilizó bien los recursos o si efectivamente cumplió con lo que tenía que cumplir. Mejor dicho, los inversionistas quedaron por cuenta del promotor, del constructor. Y es importante aclarar esto porque cuando hay un problema, Todas las personas que se presentaron como inversores, lo primero que piensan es que el que tiene que responder es la fiduciaria. Cuando ustedes vayan a una sala de ventas y firmen el documento de vinculación al proyecto, se van a dar cuenta en la letra chiquita, como es de costumbre, que allí dice que la fiduciaria no responde por la calidad de la construcción, no responde por esas maniobras que puede hacer irregularmente el promotor o el constructor, así que la fiduciaria al final solo es un recaudador de dineros que cuando se cumple el punto de equilibrio se los pasa al constructor y ya. La otra valla publicitaria que está fuera de la sala de ventas es la de un banco y dice que ese banco financió la construcción o financió el proyecto, ¿Y qué significa eso? Nada distinto a que le prestó plata al constructor para que comprara el lote donde lo va a desarrollar. Y es más, el lote le queda hipotecado al banco. ¿Eso en qué le beneficia a la persona de a pie que va a comprar? En absolutamente nada. Tercero, la valorización. ¿Qué es la valorización? Que algo que se compró un precio, aumentó, y ese valor de aumento pues me lo gané. Pero es que comprar sobre planos es obvio que al principio tiene que ser muy, muy barato. Es que se están metiendo en una aventura. Y si no se enganchan varios inversionistas, el proyecto nunca va a despegar. El primer obstáculo a superar es el cumplimiento de la fecha programada por el constructor. Si efectivamente cumplió, empieza a generarse un aprovechamiento si es que la intención del inversionista es vender el inmueble una vez se lo entreguen. Sin embargo, este aprovechamiento puede empezar a bajar gradualmente. Recuerda que cuando entregan un proyecto, hay muchos inmuebles en oferta y estás compitiendo con los inmuebles de los vecinos, así como también con esos inmuebles que la constructora tampoco pudo vender. Eso significa que para poder vender rápido, tienes que bajar de precio. Ni se diga para arrendamiento. Porque en ese momento hay muchos otros apartamentos que también se están ofertando para alquilarlos. Y no solamente en la misma unidad, sino en unidades residenciales vecinas. Como dato curioso, les quiero contar algo que me pasó en una conversación con un amigo que compró un inmueble sobre planos. Lo compró en 217 millones y lo vendió en 260. Realmente es un aprovechamiento. Pero me dijo que se demoró casi dos años en venderlo y no lo pudo alquilar tampoco durante esos dos años. En ese tiempo le tocó asumir el valor del crédito hipotecario, el valor de las cuotas de administración y los servicios públicos en los cargos fijos. Y lo curioso radica porque al final de la conversación me dice que a pesar que sí ganó un dinero adicional, desafortunadamente no pensaría volver a comprar en planos porque sí es mucho lo que se agota en ese interregno de asumir costos mientras espera un comprador que le pague esa valorización. Cuarto, comprar vivienda nueva es más fácil. Esto no tiene nada de malo pero sí dice mucho del tipo de consumidores que somos. Nos encanta que nos eliminen los temores y que nos resalten los beneficios de comprar vivienda nueva. Y es que comprar vivienda usada tiene un esfuerzo. Hay un trabajo, una inversión de tiempo. Nos toca que dedicar buena parte de nuestros fines de semana para buscar la mejor alternativa. Y esto es algo que nosotros no queremos hacer nos gustan las cosas fáciles. Ahora, con el tema de tener casi año y medio dos años para pagar la cuota inicial, pensamos que eso es un gran beneficio, cuando últimamente es como si nosotros también pudiéramos hacer un ahorro mensual. Lo que nos falta, yo creo que es un poco de compromiso. Quinto, la eliminación del subsidio a la tasa de interés. Hasta el 31 de diciembre del año 2018, las personas que escrituraron pudieron beneficiarse de una reducción en las tasas de interés cuando adquirían vivienda nueva y que se pagara con crédito hipotecario o con leasing. Con este desmonte de este Fresh, como se denominaba el programa, Muchos compradores que ya habían adquirido inmuebles en proyectos con la esperanza de tener esa reducción de intereses en el año 2019 no lo van a lograr. Eso va a desestimular mucho la compra de vivienda nueva en nuestro país. Bueno, ahora como una conclusión tenemos si vas a comprar vivienda nueva cerciórate de la constructora con la que vas a adquirir el proyecto. No se trata si la constructora es una gran constructora o una pequeña constructora, eso no lo determina. Pásate por los proyectos anteriores de esas constructoras y pregunta por referencias de cómo es como promotor de un proyecto de vivienda. Otra, ni la fiduciaria ni el banco crédito constructor son garantía de la idoneidad, calidad u honradez de la constructora promotora del proyecto. Tercera conclusión, Comprar sobre planos no te hace propietario, te convierte en un inversionista y te puede ir bien como puede irte mal. Y última conclusión, comprar vivienda nueva es muy fácil, así que ten mucho cuidado cuando lo hagas de manera emocional. Debes ser un poquito racional al momento de tomar la decisión, déjate guiar por personas que ya hayan comprado en esa constructora, es un buen indicador del cumplimiento de la misma. Bueno, espero que mis opiniones te puedan servir a ti para que tú te formes la propia. A muchas personas les ha ido muy bien comprando sobreplanos. Desafortunadamente a mí me buscan cuando les ha ido mal. Mi intención es que tú tengas un poco más de criterio al momento de tomar la decisión de vincularte a un proyecto de vivienda nueva. Como siempre te invito a que te suscribas a mi canal actives la campana de notificaciones para que te avise cuando un video nuevo sea publicado. También te invito a que nos sigas en redes sociales. Si te gustó este video, dale un like. Y si consideras que uno de estos comentarios debe ampliarse o mejorarse, te agradecería que me dejaras tu comentario. Nos vemos el próximo miércoles 7 y 30 de la noche. Yo por allá en el año 2010 compré, compré un inmueble. Apenas me lo entregaron, inmediatamente lo vendí. Eh, valorización, yo no creo, no, no perdí ni gané. Quedé en tablas, hermano. Ahora recordando un poco, eh, en esos libros de Kiyosaki, ninguna parte dice que él se volvió magnate comprando inmuebles sobre planos. ¿Mm? Algo tendrá. Y es que uno va a esas salas de ventas y eso le dan tinto que da miedo a uno. Yo di feliz cuando veo una sala de ventas porque me regalan café.